Eh, desde su visión, ¿cómo, por ejemplo, dirían, ¿cómo, desde, cómo podríamos empezar a incidir para que eso suceda? ¿Por qué es importante, entonces, eh, pensar en una política institucional? Acá, como decía Mario, eh, que esas iniciativas de software libre tendrían que comenzar por las autoridades, tal vez, por la institución. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Por la enseñanza? ¿Por un cambio, no sé? Eh, no solamente por la currícula, eh, ¿por dónde sería lo mejor para entrarle al software libre en ese sentido a las instituciones? Difícil pregunta. Es compleja. yo A ver, ¿puedo, puedo aportar...? Eh, a ver, lo, lo que decía Mario, digamos, bueno, ¿no? Que las autoridades, tanto universitarias o, o las distintas autoridades, o sea... Pienso en la, en la ley de software libre que existe en Santa Fe, ¿sí? Digo, como ejemplo, digamos, ¿no? Uh -huh. Es una ley que, que está desde el 2010 y que no está reglamentada, digamos, ¿no? Que no esté reglamentada significa que no se esté aplicando fuertemente. ¿no? ¿Por qué razones? Hay un montón de razones. Entonces... Eh, decisiones políticas son complejas, como dijimos hoy, como estamos charlando con, con Carlos, digamos que la, las universidades muchas veces la decisión política es, bueno, tenemos que dar clases, ¿sí? Y dar clases ya, salgamos como podamos, muchas veces, ¿no? Entonces, pensar en políticas comple completas de, de software libre es difícil, ¿sí? Estamos, nosotros todo el mundo decimos, vamos para adelante, pero bueno. Eh, evidentemente no no no no no podemos digamos solamente con, con nuestro impulso digamos no hay que, hay que convencer y llegar a, a, a lograrlo digamos no entonces eh, para, para llegar a ese a ese completo ambiente digamos eh, es muy difícil digamos entonces por un lado es importante las decisiones políticas son muy importantes y que se sostengan eh, las regulaciones también son importantes, ¿sí? Y yo creo que también los aportes eh, de las comunidades también es muy importante, digamos, para insertarse dentro de las estructuras, ¿sí? Que no es fácil insertar, que la, las comunidades lleguen a eh, permear o insertarse dentro de las comunidades, dentro de las estructuras, y, y, pero es importante lograrlo, digamos, ¿no? Entonces, Cómo se logra que todos queremos software libre, pero hacer una migración medio caótica, porque obviamente nunca va a haber un plan. No, no, no, es muy difícil. No es que nunca va a haber un plan. Es muy difícil que haya un plan. Entonces, de las comunidades tenemos que tener cierta paciencia, por decirlo de alguna manera, o ser conscientes de que, bueno, que hay procesos que se van llevando a cabo, digamos, ¿no? y sostenerlos y ayudarlos a sostener. Eh, se me ocurre eso, digamos, para, para empezar a comentar. digamos No hay una solución mágica, obviamente. Sí, y tampoco, bueno, no sé, ir a, a los extremos, ¿no? Bueno, son procesos eh, que hay que ir planteando. No sé, Carlos, ¿qué, qué visión tenés vos eh, sobre eso, sobre esa cuestión? Sí, yo concuerdo con Martín. Eh, esto no se trata, como, como, como, como se comenta eh, por ahí, de que quemar las naves. La yo creo que el factor eh, de paciencia, de entender que esta es una maratón y no 100 metros planos, es fundamental. Eh, si miramos, por ejemplo, el caso de los movimientos eh, Open, en los últimos 30 años, y viésemos la mirada de lo que hoy en día está ocurriendo, eh, cualquiera que en la década de los 90 pensase eh, en perspectiva de lo que venía en, las próximas, eh, eh, en los próximos años, no quería para nada lo que hoy en día tenemos. Eh, con todos sus altos y bajos, con todas sus cosas mejores que pueden existir, el movimiento Open eh, son eh, hoy en día eh, instalados dentro de lo que es la política y prueba de ello es que dentro de la arquitectura de eh, la alianza sobre los gobiernos abiertos, están muchos de, de esos puntos dentro de los planes de acción que los diferentes gobiernos y estados nacionales tienen dentro de sus planes de acción. Eh, y yo creo que en el caso de software Libre ocurre, ocurre un, un proceso muy semejante, como decía también Martín, eh, en donde en la medida que eh, esta cultura que se ha instalado sea robusta, eh, sea sólida en el tiempo, eh, y comprenda que los frutos de este trabajo vienen justamente en el tiempo, eh, va a terminar justamente a nivel político, va a empezar a instalarse como un punto de agenda política eh, y automáticamente va a empezar a, a, a, a trascender dentro de lo que es el accionar público. Eh, por tanto, en, en esta en esta en esta ruta insospechada yo creo que mm, en balas de plata no vamos a, a encontrar eh, solamente constancia, eh, dedicación, eh, cohesión eh, y mantener una ruta que eh, de cierta forma admitió ir posicionando eh, este tema tan importante durante estos años. Así que eh, eso creo que podría menos contribuir.